Muy buenos días, ¿cómo están, señoritas? Bienvenidos a este video tutorial de cómo realizar un blog utilizando aplicaciones de Google. Antes del intro, vamos a comenzar. En primer lugar, abriendo nuestro navegador de preferencia eh, Google Chrome, ¿no? En el, la parte superior del buscador, ustedes van a digitar la aplicación que es Blogger. Bueno, la aplicación Blogger es un aplicativo de Google que nos permite crear publicaciones o una bitácora en línea. El primer enlace, vamos a dar un clic. Posteriormente a esto, nos desplaza una página en la cual dice: Escribe sobre lo que te apasiona y a tu manera. Para personas principiantes que quieren, pueden crear un trabajo llamativo y crear un proyecto. ¿Sí? Aquí se puedes elegir un diseño perfecto relacionado con el tema de tu tema principal. A continuación puedes conseguir también un dominio. Puedes ganar dinero conjuntamente. Después puedes asferarte tus recuerdos. ¿no? Puedes aquí subir tus informaciones que no serán borrados puedes incluir videos, fotografías o documentos que puedes aplicar en tu proyecto y puedes aplicar a bastantes personas que te puedan ver en primer lugar vamos a crear tu blog sin antes iniciar sesión con la página con el correo institucional en este caso aquí vamos a tener mi correo institucional y vamos a crear el blog, en este momento dice que tienes que crear un código, un título para que tú puedas ya acceder a esto, voy a poner por ejemplo pongo mi proyecto que va a llamarse el título de este documento, a continuación vamos a dar clic en el siguiente y aquí se te va a desplegar una dirección en la cual tú puedes realizar. Dice aquí esta dirección web con la que los usuarios encontrarán tu línea, tu blog en línea. Así que escoge bien tu dirección porque este va a ser ya definitivo en la cual tú podrás crear tu blog. Por ejemplo, aquí pongo mi proyecto y no tiene que encontrarse aquí dice lo sentimos esta elección blog no está disponible entonces podemos poner aquí temas en la cual nos digan que está disponible no por ejemplo dice mi proyecto 2021 proyecto pongo aquí aquí manifiesta esta dirección blog está disponible ya ustedes pueden poner diferente parte y de ahí dan clic en siguiente confirma tu nombre como quieres que se muestre el nombre de los lectores de tu blog como vamos a hacer por curso nosotros podemos poner aquí por ejemplo yo estoy en noveno de básica Voy a poner noveno A, por ejemplo, ¿sí? en la cual se nos va a visualizar este proyecto. Y a continuación ponemos finalizar. Al momento ya nos van a desplegar ya los avisos que exigen la información que sea real. Y que no emita ninguna copia de otras aplicaciones, ¿no? Aquí se va a despegar una barra de menús en la cual tú puedes crear según tus necesidades que tengamos. En este caso, aquí vas a encontrar las entradas, que son todas las páginas que tú vas a crear. Las estadísticas, ¿qué estadísticas tú puedes encontrar? En esto, cuántos seguidores, cuántas entradas tienes, cuántos comentarios tú puedes tener. Recuerden que aquí tú puedes aplicar y verificar cuántas personas has visitado, han visitado tu blog. Aquí está mi proyecto, cuántos proyectos, las entradas, las páginas que tú tienes. A continuación, aquí vas a contar los comentarios. ¿Qué comentarios te realizaron? Las personas más allegadas, tus seguidores, ¿no? Posiblemente aquí puedes monetizar. Pero esto en un futuro podemos aplicarlo. Aquí están todas las páginas que tú puedes crear. Si sí, tú puedes aquí crear páginas que a continuación vamos a aplicarlas. Continuamente vamos con el diseños. El diseño de cómo tú estás elaborando tu página ¿Sí? aquí tú puedes poner ya puedes crear cómo puede ir si es que es un buscador un título un suscriptores la barra lateral la barra inferior gadget gadget son unos aplicativos que tú puedes ingresar en tu página ¿no? Aquí tú puedes poner todos tus gadgets que posteriormente aquí ingresas y son aquí dice aproximadamente son 26 que tú puedes entrar una entrada destacadas puede ser un, blog, un buscador del blog puedes poner tu perfil cómo está creado tu perfil quién es el que ha realizado una breve reseña los archivos las cabeceras, qué seguidores te pueden estar viéndote en tu blog, una imagen, etiquetas, ¿sí? páginas, cuántas páginas tú te estás aplicando, las listas de vínculos, ex texto y un sinnúmero de opciones que tú puedes crear. ¿sí? Igualmente tú puedes, aquí dice de 26, 26 gadget que tú puedes adquirir de una forma gratuita posteriormente acá vamos a primer lugar vamos a ver nuestro tema la personalización a tus necesidades lo puedes adquirir le puedes poner tu fondo puedes poner tu, tu tipo de letra tu color de texto los tipos de texto no. Lo puedes aquí adecuar por ejemplo, están todos aquí. Y aquí te da unas opciones. Si es que es de comida tu proyecto, o es notable, o es esencial, ¿no? Lo esencial, las cosas esenciales que puede tener. Normalmente como prediseñada, o sea, te aparece como sin estos blogs simples que tú puedes aplicarle dinámicos puedes aplicar dinámicos o oh, solo de fotografías sí, aquí hay un sinnúmero de opciones que tú puedes aplicar por ejemplo yo voy a aplicar lo que es este blog que me parece llamativo y lo puedo abrir ¿no? en la parte donde que es instalar vista previa estamos viendo cómo es aquí podemos personalizar y así es lo que te va a mostrar el blog pero antes que nada pues vas a poner aplicar y dice es posible que se muestren algunos gadgets ten en cuenta que al aplicar el tema es posible que se muestren los gadgets marcados como ocultos en este momento haz el tema por entendido y listo ya has aplicado en tu blog este tema herramienta pues que tienes una configuración de cómo se llama tu proyecto si quieres cambiarle el nombre del proyecto cuál es la descripción de tu proyecto puedes aplicar un poquito de palabras que te dan 500 caracteres qué idioma estás realizando el contenido para adultos no esto no da es interesante y el icono de la página por ejemplo como estamos ahorita aplicando el institucional te aconsejaría utilizar institucional no vamos aquí yo voy a poner por ejemplo voy a poner el sello de la institución que me muestran a mí y voy a poner aquí es una, es una es una imagen cuadrada dice tiene que tener de 100 kilobytes aquí tú lo tienes pues tienes que bajar ¿no? el tema de vamos a ver si es que nos ayudan aquí voy a ver el peso cuánto mide 37 kilobytes. Esto me dice que no es cuadrado. Tiene que ser una parte rectangular según manifiesta el, el objeto. Este archivo es demasiado grande. Puede subir tamaño hasta 100 kilobytes. Así que tú tienes que tener aquí ver el peso, por ejemplo yo no por el momento no tengo este este peso sí pero vamos viendo si es que podemos aplicarlo dice que la imagen es cuadrada es imagen. no es una imagen cuadrada tengo que realizar que sea una imagen cuadrada ¿no? vamos a ver si es que aplicamos en otros otras imágenes vamos a ver si es que consigo aplicarle una imagen adecuada como nos pide aquí dice 100 kilobytes. vamos a ver otro icono que tiene que ser eso miren ya se aplicó aquí dice se aplicó la el log pongo guardar y listo se ha aplicado la imagen de mi de mi proyecto bueno vamos a comenzar en la creación de nuestro proyecto vamos a realizar una página páginas son las series de pestañas que están superiores y que podemos nosotros dar cabida ¿sí? por ejemplo, yo creo aquí mi primera página, el primer título que puedo realizar que diga Fotografías adentro de Fotografías yo puedo también visualizar aquí cómo se está creando ya el tema de la vista previa, ¿no? Entonces aquí ven mi proyecto, ya le puse fotografías de la cual puedo ejecutar, miren acerca de mí, ya está aquí el archivo del blog. Igualmente en la parte inferior, ustedes pueden visualizar cómo se está viendo en mi computador como se puede ver en una tablet y como puede ser, y darse con su smartphone y podemos también girar listo bueno cerramos y vamos a aplicar solo dejamos la parte donde dice fotografías Podemos ustedes aplicar esto para de menos pero por el momento no le topamos ponemos la palabra Sí, ya se ha creado vamos a crear otra que diga documentos ya y también voy a poner la palabra voy a poner publicar listo, automáticamente ya se está creando, ¿no? dentro de esto nosotros podemos aplicar unas entradas listo, vamos a ver cómo está quedando nuestro aquí podemos, si es que no nos gusta podemos aquí seleccionar y podemos la parte de borrar o si no, podemos coger seleccionar una más una y podemos aquí también actualizar, ver, ver, borrador todo lo demás, vamos a ver cómo nos está quedando aquí, muy bien en este caso regresamos aquí en la parte de entradas vamos a ver aquí, no entrada aquí dicen hay entradas vamos a crear una entrada esta entrada vamos a aplicarle Aquí dice vista previa. Sí, como se está viendo ya mi página? ¿Cómo se realiza? Miren, en tema de proyecto aquí sale ya la fecha cuando se crea la entrada. Eso ya queda personalizado. Entonces ponen de aquí aplicar entradas, etiquetas. Puedes ver en qué fecha se publicó el vínculo permanente ya y el tema de la ubicación donde está ubicado ¿Tu, tu publicación y algunas opciones más ¿Sí? así que esta temática es súper fácil vamos a ver una entrada voy a poner en mi proyecto casero por ejemplo lo podemos tener ahí y se visualiza Miren, mi proyecto casero y voy a ver aquí podemos aplicarle varias temáticas no vamos a ver me aplicamos y vamos a poner publicado aquí ustedes ya, ya miran cómo está Realizándose las entradas. Listo. Vamos a topar el tema de cómo se está viendo. Ustedes están ahí analizando todo lo demás. Aquí está mi tema de proyecto. ¿Sí? Y ustedes pueden aplicarle aquí. Muy bien. Después de esto, ustedes pueden trabajar mi proyecto casera. Pueden aplicar diferentes eh, momentos, ¿no? Cogen, pueden escribir, una, poner una redacción. Por ejemplo, yo voy a poner ahí. Voy a poner algunas redacciones sí, bueno estas son páginas predeterminadas que te pueden ayudar para llenar es unas páginas de ejemplo voy a poner aquí, pegar y listo no es un contenido de texto, vamos a aplicar un tipo de fuente, si sí, agregar una fuente qué tipo de fuente tú quieres poner en esto por ejemplo yo pongo courier le puedo cambiar le puedo cambiar en estos que nos da la, el Google, ¿no? también el tamaño de letra si es que es mediano si es que es pequeño si es que es por ejemplo yo le pongo aquí yo quiero que este sea grande como un como el tema de, de un título ya nosotros podemos aquí ya ir diseñando vamos viendo pues, ten en cuenta que siempre tienen que actualizar listo y aquí ya se está, yendo, está viendo cómo está quedando mi proyecto posteriormente a esto ustedes aplican Pueden aplicar una imagen, aquí pongo una imagen, pueden insertar una imagen desde la computadora o desde su foto o por una url que es una, que es una dirección que ustedes pueden aplicar por ejemplo yo voy a poner imagen ya a buscar aquí, varios, varias imágenes que nos pueden servir en este momento, ya aquí me dice obtengo una imagen específica, cojo aquí, doy clic y me sale esta imagen ¿no? ¿Cómo debe de pegar? ojo doy clic aquí, clic derecho copiar y me dedico aquí en mi URL que me dice escribir aquí su URL de la imagen pegar y automáticamente se me muestra lo que está en una computadora no, aquí puedes añadir, abrir cerrar puedes agrandarle disminuir por ejemplo ya está pongo actualizar y pongo mi vista como está quedando miren es simple y sencillo, aquí está el tema aquí está la imagen ¿Sí? podemos aplicar aquí dice, puedo ir a mi página principal, miren está quedando aquí puedes aplicar tus páginas como se está ejecutando esto en la parte de aquí si ustedes quieren poner centrado señalan y en la parte de acá ustedes pueden, pueden ver pueden centrar pueden justificar si ¿sí? izquierda derecha en este caso vamos a poner centrado ¿sí? si ustedes después de esto quieren poner una imagen dan un clic siguiente vamos a poner un video no, aquí pueden subir un video de la computadora o pueden obtenerles desde YouTube YouTube cómo se hace pongo YouTube y puedo poner aquí fondos puedo decir fondos de imagen Sí, o pongámosle mascotas pongamos estamos en este tiempo estamos en un ejemplo de mascotas y pongo aquí y me va a salir una serie de videos que ustedes pueden subirle ¿no? por ejemplo yo voy a ponerle este este, este video me hago pongo la parte compartir pongo la este que es el url después me voy en la parte de entradas de mi computador y pongo YouTube sí. aquí me va a salir en búsqueda clic derecho, pegar busco y me sale la iniciación de la bicicleta de animales pongo aquí y pongo seleccionar y automáticamente ya me ha salido el vídeo que necesito que aparezca en mi pantalla y ampliarle listo y le pongo realizar y pongo vista previa automáticamente me va a salir ya con las medidas que nosotros queremos aplicar si? ¿Sí? son son de una manera rápidamente ustedes están creando su página así que después de esto ustedes van a aplicar actualizar, ya se queda grabado aquí en la nube es una nube que se aplica ¿no? en la parte de acá abajo ustedes pueden poner las etiquetas separadas con coma por ejemplo pongo perros como mascotas un proyecto tengo, el año puede ser 2020 21 voy poner enero y puedo aplicarle, poner enter ya y se me está aplicando como Después pongo vínculo permanente. Aquí dice, este es el proyecto que se está aplicando. Si nosotros cogemos y copiamos esta imagen, podemos ponerlo en otro y podemos ver que se está ya mostrando. Miren esto es el tema principal de que se está mostrando ya, si ustedes sacan de aquí el tema y le dejan solo mi proyecto el lemita ya, y vamos a mostrar ya su página entera miren, página principal, entradas mi proyecto casero Proyecto casero y sigue el tema, ¿no? Cojo aquí y ahí va a aparecer en la parte de acá. Ustedes van a encontrar las etiquetas que nosotros pusimos, ¿listo? Muy bien, vamos a la parte de edición, cogemos, retrocedemos. Vamos a usar lo que es las páginas. Dentro de las páginas nos vamos a escribir lo que es documentos, fotografías. Como les dije dentro de fotografías podemos nosotros primero ver vista previa. Miren donde dice fotografías. Miren donde están entradas. ¿sí? Y vamos a aplicarle un, vamos a editarle pongo aquí en fotografías nosotros vamos a podemos aplicar una serie de galerías fotográficas o podemos aplicarle desde nuestro computador ¿no? vamos a coger aquí en la parte y poner subir archivos por ejemplo vamos a buscar de aquí vamos a ver unas imágenes que pueden podemos subir yo voy a subir aquí el sello y se me visualiza ya la aplicación en la imagen aquí le puedo agrandar le puedo disminuir igualmente podemos poner la derecha centrado sí y posteriormente a esto podemos realizarle comenzar a editar proyecto de y puedo poner más abajo puedo ejecutar literal y de creales sí después pongo puedo poner el curso sí puedo poner la fecha y automáticamente podemos ya seguir elaborando podemos realizar en vista previa y está saliendo como está ejecutándose ya pongo aquí creo que tengo un error ¿Ya? digo quiero cambiar de letra está muy muy sencilla. Puedo ponerle acá, puedo ponerle normal, puedo ponerle más grande y puedo ponerle el tipo de la fuente. En este caso son estas opciones que nos presentan. Dice ¿no? agregar las fuentes. Si tú quieres verle qué fuentes están disponibles y cuál es la que es más te gusta. Por ejemplo, yo quiero aquí, en este caso ponerle y vamos a ver el tipo de fuente que ya se agregó miren ya se agregó el tipo de fuente y le pongo ahí después de esto vamos a llenar con lo que es las imágenes por el momento voy a llenar solo usar el tema de que es imágenes de la url no mascotas y me va a salir una serie de mascotas por ejemplo le tomo esta imagen le sí. abro la imagen dónde está listo hay veces hay, hay algunas imágenes que no aceptan cojo clic derecho y me va a aparecer que dice abrir la nueva pestaña abrir la nueva pestaña ya me sale solo la imagen así que copio el enlace y me puedo ir a mi blog y puedo poner la url listo miren me apareció y su ya si quiero ver está grande pequeño doy acá actualizar en la parte donde dice mi proyecto doy clic y mire ya está apareciendo otro estoy acá mi página principal uh -huh. listo y aquí dice página principal ¿no? no bueno, tendría que salir aquí el tema de la página Pero vamos a ver si es que existe un error Vamos a aplicarle Porque tiene que aparecer esta, esta dirección Páginas de Listo, Miren, ¿cómo Dentro de esto también nosotros podemos aplicarle acá abajo alguna diapositiva o algún documento en la cual ustedes desinsertar. Uh -huh. Pueden aplicarle Subir desde la computadora un video. Ya. Pueden aplicar una serie de captura de texto. Un buen formato. Pueden aplicar más. O pueden poner caracteres especiales por ejemplo le pongo este carácter y mismo le pongo vamos a ver otro voy a estar aplicando aquí y puedo poner Ya, es un ejemplo, ustedes pueden escribir un sinnúmero de del proyecto que estamos realizando y le pueden aplicar ya. y de ahí pueden utilizar esta primera. Ya está quedando la imagen de nuestros objetos, ¿no? De ahí pueden realizar una serie de trabajos vamos ahorita en páginas Varias opciones, emitir comentarios. Todo más, ¿no? Ahora nos vamos atrás y nos vamos a ir en diseño. Dentro del diseño, vamos a ver en dónde tiene puede aparecer los títulos. ¿no? Aquí está el título, aquí está barra, y vamos a aplicar lo que es las páginas donde están las páginas principales aquí está la entrada destacada y las entradas más populares podemos aplicar aquí en todas las columnas podemos aplicar aquí agregar un gadget aquí podemos aplicar las páginas ¿no? vamos a subir aquí agregar un gadget puedo poner aquí un buscador un buscador pongo aquí buscar en este blog y como guardar esto automáticamente se está ya agregando al proyecto por ejemplo aquí está el buscador miren sí. podemos coger cerrar el tema del buscador aquí está todo buscador del buscador del buscador, del buscador, del buscador podemos aquí eliminar y podemos copiar esto buscar podemos eliminar ya. quitar acepto y listo aquí dice primera es la página ya he quitado miren ya salió sí aquí se páginas editar qué páginas vamos a poner ponemos documentos o ponemos fotografías en este caso ponemos las dos no y ponemos a aplicar a continuación me aparece aquí ya aunque okay, fotografías y documentos ponemos fotografías me aparecen las fotografías que nosotros tenemos no tenemos que poner documentos pongo los documentos que me aparecen, en este caso como no tenemos nada puesto va a aparecer en blanco ya aquí dice follow hablar en mi correo sin ¿Sí? las etiquetas ya, podemos aquí aplicar otro gadget etiquetas, miren y está aplicado lo que es las etiquetas y el denunciar abuso aquí es denunciar abuso queremos aplicar otro vamos poner aquí el perfil podemos poner una imagen con lo que ustedes puedan jugar listo aquí puedo poner una imagen la imagen el título un proyecto la leyenda que puede hacer ven visita Mi proyecto proyecto ven de y el vínculo dice haz clic en la url de la imagen vinculado puede ser desde aquí o puede ser desde tu computadora o puede aplicarse desde la página web en este caso como estamos usando desde la página web posiblemente pues cogemos de la computadora ¿no? vamos a ver un enlace una imagen de la computadora vamos a aplicar yo tengo aquí algunas imágenes y puedo yo ponerle ponemos guardar y listo se me ha agregado aquí gadget imagen no? aplicamos, actualizamos y actualizamos acá miren ya me salió mi proyecto y sale la imagen dice ven, visita mi proyecto betlenita entonces pueden aplicarle sin ningún trabajo este, este desarrollo no aquí ponemos fotografías listo mis de etiquetas y los archivos de blog eso son las entradas recuerden que aquí ustedes pueden aplicar lo que es las entradas ¿no? eso es el tema principal recuerden que como se llama su, su página mi página web es mi proyecto .blogspot .com. ya una vez terminada su trabajo pueden guiarse con temas relacionados pueden editarle también con ayuda de, de google no ponen google y pueden guiarse en, poniendo páginas realiz, realizadas con Blogger. Ustedes aquí pueden encontrar, dice 54 diseños, pueden crear páginas con Google, 15 ejemplos, tienen un sinnúmero de páginas personalizadas. Miren, aquí ustedes pueden encontrar una serie de diseños, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden encontrar de esta manera, pueden aplicarle de estos 10 ejemplos de páginas, ¿sí? Y pueden darse un vistazo y pueden seguir a los ejemplos otorgados por el. Igualmente en esta parte, miren. Pueden mirar cómo se le realizó y todo lo demás, ¿no? Pueden aplicar, hacer un ejemplo. Si es que no les gustó este tema, ustedes pueden automáticamente pueden decir: No, es que voy a hacer otro tema. Cogen aquí, después de aplicar, descargar tema sí y listo. Dice aplicando el tema nueva. Aplicó y dice se aplicó correctamente. Si nosotros ponemos aquí actualizar y se ha aplicado el proyecto. Miren, aquí cambio documentos fotografías mostrarme eh, trazas desde enero y me sale la imagen ¿no? aquí me sale fotografías y me sale el proyecto como una página no pueden aplicar bueno eso es todo espero que les que les haya gustado este pequeño tutorial de cómo hacer blogger no si es que ustedes quieren aquí, pueden cerrar, cierran su correo y listo. Y si es que quieren entrar otra vez a su blog, pueden solo aplicar, entrar en la página, ponen actualmente blogger, ya ingresan y van a encontrar esto dice blogger.com y automáticamente si ven aquí está su blogger creado pueden seguir trabajando en las entradas los comentarios los en las páginas del diseño y pueden comenzar a crear aquí dice ver su blog aquí está mi blog listo, esto ha sido todo por hoy muchas gracias por la atención